Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la Santa Cruz. Es una fiesta que de manera universal se le celebra en el mes de septiembre, pero que aquí en Colombia celebramos hoy 3 de mayo. Eh, la cruz, signo de, nuestro, de nuestra fe, signo de la fe cristiana, signo del amor de Dios llevado hasta el extremo, signo de la medida del amor, hasta dónde tengo que amar, hasta la cruz, hasta ser capaz de dar la vida, la vida por, los, por mis hermanos, la vida por los demás gracias Señor por este misterio de amor tan grande, gracias Dios por amarme, amarme hasta la cruz gracias Señor por entregar tu vida por mí, gracias Señor por salvarme, por rescatarme estaba perdido y tú me has encontrado estaba muerto y tú me has devuelto la vida, amén bueno, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos 13 al 17 estando en Jerusalén dijo Jesús a Nicodemo Nadie ha subido al cielo, pero hay alguien que bajó del cielo, el hijo del hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna y no a nadie perezca. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, ¿qué es la cruz? La muestra del amor de Dios. ¿Cuánto nos ama? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y nadie perezca. ¿Qué es la cruz? Es la medida del amor. ¿Hasta dónde tengo que amar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta dónde tengo que amar? Hasta dar mi vida. ¿Qué es la cruz? Que Dios me ama. A veces nos sentimos solos desamparados, tristes, nadie nos quiere, estamos en un mundo de deprimidos. Mire la cruz, mire la cruz. Alguien te ha amado y no con engaño, no aprovechándose. Alguien me ha amado y me ha amado hasta dar la vida por mí. Hoy es muy común, en, sobre todo aquí en nuestra patria, en nuestras parroquias, la meditación de los mil Jesús, decir mil veces Jesús y compartir el arroz y compartir algún alimento. Ojalá no perdamos de vista esta hermosa experiencia piadosa que es decirle a Jesús mil veces, yo te amo. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja Un abrazo para todos, queridos hermanos.